Horóscopo de Tauro para hoy. 29 de marzo de 2018. Hoy debes ponerte en acción en tu casa. Podría ser que exista un conflicto que requiera tu atención inmediata. Las cosas están que arden. Te están surgiendo emociones y sentimientos que te sorprenderán por su existencia. La configuración celestial de hoy agrega mucha energía emocional a la pelea. Trata de mantenerte la mayor calma posible.